Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá, un nuevo video para este canal Y bueno, yo en esta ocasión, haré una especie de análisis a un trailer, que bueno, no es de Mario ni DC Quiero la otra cosa especial, ¿no? También que en mi canal, más o menos se trata de juegos, ¿no? Hablaré sobre la película, sobre la nueva película, un personaje de Sega, muy conocido, Sonic Que hace, como el año pasado, se había confirmado que iba a salir una película sobre este personaje tan querido de los videojuegos de Sega y bueno yo no tampoco leí mucha valía pero sí sabía que a Sony había jugado los clásicos de Sony y también la versión X esa que hicieron no sé la que hicieron los fans o algún alguien gente no. bueno me largué demasiado eh, y bueno y sé que las películas basadas en videojuegos sufre como una maldición de que los productores siempre le hacen muy mal las películas estas ya pasó en muchas ocasiones, ¿no? Tampoco tenía mucho interés en esta película, ¿no? Pero bueno, cuando salió el trailer la, la vi y... Dios mío, la, la apariencia de Sonic, como lo hicieron, su rostro está muy feo. Se, se muestra como es totalmente distinto al Sonic clásico. Hoy un fanfil o hoy un fanfield hecho por fans está mejor como el uso de Sonic. Y bueno, nos no sé cómo, cómo, cómo pudieron hacerlo así sonic no se parece mucho parece cualquier otra cosa y como sé que corre rápido tampoco pero tampoco es para poner el rayo parece un, un flash parece más no parece sonic eso parece flash sí su apariencia es, es muy fea la parte del rostro capaz se parezca a algo pero no mucho y eso obviamente a la gente los fans de sonic no le gustó nada que hasta ahora el director de la película dijo que hará lo posible para modificar el diseño de sonic y bueno por lo menos aceptaron su error ¿no? y bueno por lo menos le hagan algo distinto o por lo menos se esforzaron a ver cómo será el resultado final ¿no? y bueno yo acá vemos acá el trailer tiene unas cosas capaz en cuarto por ciento interesante como ¿eh? así acá parece que este policía encuentra un pelo de un animal azul y bueno es el me da menos que Sonic Y bueno, también el CGI está... No está muy terminado me parece, pero no se ve demasiado bien Y si corre tan rápido como Flash, que bueno, parece abre un portal a veces y bueno, obviamente el ejército quiere cazar a Sonic Y con el malote que saca que es Jim Carrey Hace de malo de Sonic <risas> Que mucha gente obviamente, y yo también, veremos la película solo por él, por Jim Carrey Y bueno, acá parece que lograron eh, adormecer a Sonic con un dardo Pero acá la expresión de Sonic sí está muy fea Y ya hicieron muchos memes y comparaciones de que cómo debió haber lucido esa apariencia de Sonic Y bueno, acá vemos que ese amigo, o sea, amigo del humano ese que encontrará Que es el actor de Ciclope, pues, creo que dicen algunos Y bueno, son escapará del tipo malo de, tipo malo de que Jim Carrey Para que haga actuar Sonic, no sé para qué y en acá Sony puede crear círculos que parece portarle a Auto Strange, puede anotar de otro lado, no sé. Y vamos acá Jim Carrey lanza misiles. Bueno Sony está ahí parado y logra desquier todo como si fuera flash. Y vamos a.. Ciclope Y está creo que es de amoroso, ¿no? Y, y bueno Él tiene a Sonic En su maleta wey. Y bueno Al final del trailer Vemos la apariencia de villano de Sonic Tal como es en el juego Así cargo igual bigote, ¿no? Y Jim Carrey En <ríe> lo de lo Y Jim Carrey Y bueno Esa apariencia Dicen que Esa será En la parte final De la película Porque como bueno, vemos Jim Carrey Tenía cabello todavía Y está en Y ahí parece Que está en otra dimensión Me parece Él se da um, Cuando lo derroten Creo Se ve Para una secuela Ponerle ¿no? Y bueno Eso es todo Sobre Sonic No hay mucho a para el próximo trailer, eh, que es, se estrena en noviembre esto Y a ver si a Sonic le, le modifican su diseño y por lo menos se vea mm, digno, digno de personaje Así, viste, puede hacerlo también mejorarlo como Detective Pikachu Que viste, los Pokémon se ven muy reales, periodistas, pero pues, se ven muy bien Ojalá mm, lo mejoren me así Sonic, pero vemos que para falta unos meses para estrenar, a ver si lo pueden cambiarlo. ¿eh? bueno, yo um, tampoco me, me importa mucho esta película. La he obviamente por Jim Carrey, que bueno, más mis actores favorito de todo el mundo, ¿no? Vamos a poder saber la película. Capaz no de una reseña capaz haré un video de este cuando salga la HD no. Y bueno, eso es todo hasta noviembre nomás. Y, y bueno, ahora sí para el tráiler en versión Latinoamérica. O son producciones de Power en el doblaje latinoamericano, siente que una película va a ser un fracaso y siempre nace una especie de artimaña llamando a un youtuber para que haga la voz del personaje principal o de algún personaje para llamar la atención de los seguidores de ese youtuber para así verlo, así escucharlo como ese personaje en la película, así si vaya a verlo los fans del, del youtuber este. Y bueno, el youtuber que... Bueno, para, para empezar, vamos uh, ya hizo varias veces con esto. Uh, como con ahora soy Germán para hacer la voz de un mamut en la, la, la era, del Hielo 5. Ah, uh, con hueve tu morro para la voz de un villano en Las Tortugas Niña 2, que es una mierda, ya la vi. Y bueno, ahora a quien ha llamado, a Luisito comunica, el rulo para hacer la voz de Sonic. Que su voz eh, claramente no le pega solo cierro el ojo y a cerrar tu puta, me llega a la mente luisito comunica no me imagino nada sonic la voz de ral en la película de ral el movedor es más es mucho mejor la voz esta del actor mencionan pues, si no estar danes de voz principal dios santo en españa también youtuber quería ser la voz de y estaba por lograr no de ser la voz de sonic ella en españa me no olvidé quién era pero bueno pero él dijo que no pues si no le quitarían el, el empleo a, a uno que estudió en el doblaje así para doblar para solo en español no y él lo no fue y creo que lo tomó bueno un actor de doblaje no pero acá en Latinoamérica bueno pasó lo contrario y si sí, era muy obvio y si, pues si comunica será la voz de, de Sonic le guste o nada, no creo que a la gente le gustó pero yo solo queda comentando más no le pega muy bien pero bueno que se puede hacer ¿no? <ríe> y bueno nada más saber que salga lo único bueno del trailer fue bueno Jim Carrey y la música de fondo que me hice muy adicto esta música la está muy buena esa música nada más esto es el resto es toda una mierda no hay formación de la película de sonic y a ver cómo se dan los otros bichitos los otros amigos de sonic como Tails y lo demás ¿no? sonic su rostro en, ese, en esta parte no se ve nada mal pero bueno está muy deforme como he dicho y bueno el photoshop que hacen los fans luce mejor ¿no? y ojalá los productores lo modifiquen ya como dijeron antes ¿no? en el twitter este que bueno el director dijo que va a hacer lo posible para mejorarlo y bueno es un creo que es un alivio algo así no escucharon al, al público y bueno, hay que esperar hasta noviembre a ver qué sucede, ¿no? Cuando salga un último tráiler. Y bueno, hablando de personajes de videojuegos, las críticas sobre Detective Pikachu son muy positivas. Yo con esto ya quiero verla definitivamente. Ya había visto los trailers sobre Detective Pikachu, que este Pikachu habla y tiene la voz de Deadpool, Ryan Reynolds. Y si me da mucha gana de esta película y veremos qué pasa y qué Pokémon desaparece. Sé que no aparecerá el Ash o el equipo Roque o Misty y los demás, no van a aparecer. más van otros personajes, dueños de los Pokémon, compañeros Pokémon. Y bueno, a ver, quiero esperar cuando salga la película y capaz de una crítica o si no, bueno, va a salir NHD nomás, haré un video. Pero sí, sí, quiero ver la tato de y Pikachu. Y bueno, gente, eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, puedes dar un me gusta, compartirlo y suscribirte. a la campanita si te, te avisa YouTube, de vez en cuando, no sé, escapando a más. Así te da cuando yo subo nuevos videos, puedes seguir en mis redes sociales, la Twitter, la Instagram y las demás. Y bueno, nos vemos en un próximo video, hasta la semana que viene o en los días, vemos cómo me lleva la semana, no sé. Y bueno, eso es todo, hasta luego.